Gracias, sois 25 personas, es como 250. Aplaudiendo, con lo cual... Nos imaginamos vuestras caras de sonrisa. Esperemos. esperemos. Somos Sefardica, venimos desde Sevilla. La verdad es que estamos encantadísimos de, de, de estar aquí en, en Asturias. Hemos disfrutado muchísimo, llegamos anoche. Esta mañana hemos disfrutado de la playa. Eh, y, y bueno, pues poco más que decir que, que es para nosotros un placer en estos tiempos tan complicados que hay, de, de estas apuestas, de a pesar de que hay muchas restricciones, tienen que haber pocas personas, pero las que están, pues eh, os vemos con esos brillos en los ojos que pueden dibujar lo que continúa del rostro, no que es una sonrisa que creo que es la que también nosotros tenemos colocada. Eso. Estoy pensando. Y bueno, pues vamos a hacer durante lo que decía antes estas cuatro o cinco horas de concierto, pues un recorrido por lo que es la es música en la España medieval, eh, un, una rara avis en la historia de la música que todavía eh, hoy en día sigue siendo un tema de discusión entre musicólogos e historiadores, porque eh, eh, sigue siendo complicado recuperarla, sigue siendo complicado reconstruirla, porque es una especie de puzzle. ...como el que podemos encontrar en este mismo edificio... ...donde estamos ahora mismo sentados... ...que vemos partes que se conservan... ...y partes que han tenido que ser reinventadas... ...o por decirlo de una forma más poética... Eh, ...imaginando que sería así concretamente... ...y también vemos partes que, que no son evidentemente de la época... ...como es esa vitrina de cristal... ...por lo tanto lo mismo pasa con la música antigua... ...que tenemos partes que se conservan... ...partes que... ...pensamos que son así y partes que evidentemente tenemos que completar... ...para que el edificio musical pues esté completo. Así que vamos a hacer música de las que son las llamadas tres culturas... ...aunque a mí me gusta más llamarle tres credos porque España... ...lo conformó un montón de gente de aquí para allá, gente que ya estaba... ...gente que vino, influencias que vinieron, influencias que se fueron... ...y distintos credos que también fueron los que fueron entrando... ...y evolucionando a lo largo de los siglos... ...y que también pues con ese nivel artístico pues a lo largo del tiempo pues fue forjando ¿no? la música al igual que la moda va cambiando ¿no? al igual que se viste de una forma la música también fue evolucionando con el paso del tiempo así que por entender de alguna forma música de la tradición judío española música cristiana y música musulmana así que será un abanico muy interesante lo que escucharemos esta noche acompañado de estos instrumentos y de los instrumentistas sonrientes y terminamos aquí a las teclas y la percusión, la gran Sara Marina. Por favor, un fuerte aplauso. El torbellino de da el de Guadalajara, la gran Ángeles Núñez. Y ahora sí empezamos este viaje con una canción de la televisión sefardí, Morena me llaman, Blanca Nací. Si me das un rey? Música que se conserva de la traducción española se ha conservado como retahilas como aprendizajes infantiles por lo que muchas veces pues, se ha identificado la música como canciones infantiles cuando realmente no lo son hay una serie de cancioneros muy interesantes cancioneros que probablemente algunos si, si son profesores de música de colegio o si lo han estudiado de pequeños, pues han cantado canciones como al pasar la barca me dijo el barquero. Las niñas bonitas no pagan... ¿Se están riendo ustedes? Me parece bien que se rían porque eh, tiene guasa la cosa, como decimos en Andalucía. Ustedes ¿No? cantan al pasar la barca me dijo el barquero. Las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser. ¿Y qué continúa? ¿No recuerdan ustedes? Yo no soy bonita ni lo no quiero ser. Arriba la barca... Por ahí está muy bien la cosa. Normalmente está arriba la barca de Santa Isabel. Muy bien que estén diciendo que no. En Andalucía sí si nos la enseñaban así. Porque en Andalucía hubo una tremenda Inquisición cortando... ...lo que era toda la tradición... ...judía, toda la tradición morisca... ...y eran una serie de costumbres... ...que había que erradicar porque... Eh, ...no era de buen cristiano... ...y esa cantica, esa canción... ...que parece que es infantil... ...que nosotros la aprendíamos con esa... ...censura... ...arriba a la barca de Santa Isabel... dice mira la de mayoritud... ...arriba a la barca de Santa Isabel, ¿por qué? ¿no? Pues investigando... Te encuentras que realmente la letra declinal dice yo no soy bonita ni lo quiero ser yo pago dinero como otra mujer después el barquero sigue diciendo esa morena me gusta a mí esa morena la quiero para mí y ella dice que yo no soy tu morena ni seré tu morena la morena en el significado de la música y de la tradición morisca y judeo-española era ya una doncella que había sido pues mancillada a su honor o que ella había decidido tener relaciones sexuales la blanca era la que todavía era pura y la morena era pues digamos pues una persona pues que un doncel pues podía por decir una palabra moderna entrarle ¿no? o acometerla. entonces pues al pasar la barca del col las niñas bonitas no pagan dinero, está haciendo un piropo. Ya, yo no soy bonita ni lo quiero hacer, pago dinero como otra mujer. Ya ella era como, porque vayas sola no significa que me vayas a atropellar. Aquí aprovechando el trayectito ¿no? de, la, de lo que dure el caminito. No, pues, muchas de estas canciones eh, judío españolas se fueron disimulando con el paso del tiempo porque eran... Eh, canciones que se cantaban de abuelas a nietos y se conservaron pues a, a, a lo que venía a decir como si fueran canciones infantiles porque muchas de ellas eran enseñanzas el caso de la cantica que viene a continuación pues es otra enseñanza ya abandonamos el terreno sexual pero eh, también tiene algo de fiesta que ustedes la comprobarán cuando escuchen la cantica y bueno pues para quien tenga berenjena en su casa pues son diferentes modos de guisar la berenjena. última pieza que cerraba ese ciclo del concierto de, dedicado a, a canticas de la tradición judío española pues hablaba de una historia de amor eh, desconsolada, que era de un, un chico que se enamora de una persona mayor, en este caso de una pastora, y claro, pues como ella eh, le corresponde amigablemente, pues el, el pobre adolescente se va haciendo falsas ilusiones y falsas esperanzas hasta que por fin un día decide declararse y ella pues dice que qué ingenuo, que es que no pueden consumar su amor porque ella ya tiene su propia vida y, y, y el pobre pues peca pues de esa ingenuidad que pecamos todos los jóvenes cuando idolatramos a, un, a una persona mayor que nosotros y que en cuanto nos cuida y nos trata bien pues nos enamoramos ¿no? y es pues es un, una apología un amor verdadero y en esta pieza pues quedó recogida televisión que de una forma magistral, ¿no? Y por favor, un fuerte aplauso porque Alfred se la.. <tose> y, la... <tose> y ahora pues en lo que ha sucedido el spoiler, o lo que decíamos, que, que, que no dio lugar, que vamos a regalar un disco a quien me liberara este nombre de este instrumento. ...pero Carlos, Carlos era, ¿no? ...ha dicho, lo digo antes de que lo diga así... ...y lo acertó, que es una... ...trompeta marina... ...pero ¿saben ustedes por qué se llama esto una trompeta marina? Una trompeta. ...a pesar de que lo trompeta toque mar... marina... ...aunque lo toca marina, se lo ...pero no es porque lleve su nombre... ...es un instrumento... ...que me voy a poner aquí de pie para, para los 300 que hay en el fondo... ...lo puedan ver bien... ...una especie de fideio largo de madera y que aparece en diversos cuadros ya a principios del siglo XIV, del XV, tocado por ángeles músicos. Es un instrumento que demuestra eh, la sabiduría de las mujeres y la capacidad para salir adelante. ¿no? Ahora que estamos en un momento crucial de eso que se dice tanto saldremos adelante, saldremos todos, pues ya en la Edad Media había unas mujeres que inventaron esto, no por dificultades, sino porque les estaba prohibido tocar instrumentos como trompetas, es un instrumento de cuerda, pero recibe un nombre que rápidamente en la cabeza nos imaginamos un instrumento de viento. ¿Por qué se llama trompeta? Porque el instrumento intenta recordar el sonido de los añafiles, que son las trompetas antiguas. Chiquitito pero matón, como pueden comprobar. Pues ese sonido que intentaba imitar el de los añafiles, lo inventaron las monjas con este instrumento alargado que tenía unos puentes, que son estas piezas de aquí de madera, que tiene una pata suelta, está anclada y después tiene una pata suelta, que al jalar con el arco hace una vibración imperceptible para los humanos, pero que zapatea en la tapa provocando ese gruñido ensordecedor. ¿Y por qué inventaron las monjas este instrumento? Porque decidieron un día decir tenemos que tener una trompeta marina, no? Es, es extraño, ¿no? Es decir, un día se levantó una monja y dice tengo que tener una trompeta No, no es por nada en particular. Les está prohibido tener instrumentos de viento. Las iglesias, tal como las conocemos, son el inicio de los teatros. De hecho, nosotros que somos músicos de música antigua, muchas veces nos emplazan en iglesias porque está como todo preparado en el ábside y en lo que es el altar, pues es una especie de escenario y está todo el público sentado. Es que eso es un teatro. Ya la liturgia antigua se hacía en teatro, se representaba la epifanía, se representaba la adoración de los reyes magos y se representaban muchos pasajes de la Biblia. Venía el pueblo y los monjes o las monjas se disfrazaban y se vestían y hacían, representaban en el altar esos pasajes bíblicos. Que, de hecho, el nacimiento de las figuras de Belén... ¿Quién pone de aquí el Belén? Que levanta la mano, aunque sea el portal. Poquita gente pone ya el Belén en día. El Belén, la representación de las figuras de Belén, antes, en las iglesias, estaban allí contratados por la iglesia, feligreses, haciendo de los personajes pero como se emborrachaban, se peleaban, discutían, se ponían a jugar las cartas, decidieron reemplazarlo por maniquíes y después de los maniquíes fueron reemplazados por figuras más pequeñas y ese es el nacimiento del Venen. Las iglesias representaban pues todos los pasajes de la Biblia y uno de esos era la destrucción del templo y de las murallas de Jericó donde los monjes tocaban trompetas para imitar ese momento en que con las trompetas, dando siete de vueltas, derribaban las murallas. ...a las monjas no les estaba permitido tocar la trompeta... ...porque se consideraba obsceno... ...que se colocara un instrumento en la boca. Y las monjitas las pone diciendo... ...yo quiero representar... ...mi destrucción del templo... ...como lo hago... ...inventan ese instrumento... ...que imitaba la perfección... ...el sonido de las trompetas... ...y a partir de ahí... ...pues aparece ese instrumento... ...trompeta, porque... ...imitaba el sonido de la trompeta y marina porque lo inventaron las monjas marianas así que dicho esto el señor Rito Carlos se ha ganado un disco que nos tendrá que mandar luego su dirección y bueno pues ahora vamos a escucharlo en acción en una danza que quién sabe quizá podría haber aderezado esos momentos de, de las representaciones de la liturgia o de las escrituras en las iglesias hay tu La cantiga de Santa María llamada Rosa das Rosas, la rosa como objeto de, de culto y de máxima belleza, que sigue siendo actualmente. Eh, las cantigas de Santa María, para quien no lo recuerde bien, pues era una serie de composiciones, digamos que es la primera producción así eh, entendida con esa misma palabra a nivel eh, mundial, se podría decir, de un rey, el rey Alfonso X el Sabio que quiso recopilar en un libro alrededor de 420 y tantas piezas de esta índole, que era música de aquel momento, eran cégeles andalusíes, eran canticas cefaldíes... melodías que eran muy conocidas por aquel entonces, los derechos de autor aún tardarían mucho tiempo en existir, el músico en aquel momento era un artesano, las melodías pasaban de boca en boca sin que importara realmente la autoría y si que importara realmente si se cambiaba o no una nota o si se cambiaba o no una letra. Por tanto, eh, los músicos que usó Alfonso X el Sabio hicieron acopio de todo el repertorio que se conocía en todas las villas de aquel momento, de aquel momento convulso que también lo fue el siglo XIII en la España, guerras entre condes contra condes, guerras entre marqueses contra marqueses, cristianos contra cristianos, moros contra moros, moros contra cristianos es decir, era una auténtica guerra civil la que todavía estaba en aquel momento en España y había una gente que intentaba pues, hacer un bando más humano que el otro es decir, a través de las cantigas se intentaba educar a la sociedad del momento y se puede ver en las cantigas ese mensaje oculto de que si eres un buen cristiano te va a ir bien y si no eres un buen cristiano te va a ir mal es el caso de la cantiga que viene a continuación que trata de un judío ávaro ...que por su avaricia... ...pues tenía la enfermedad de la Edad Media... ...que era la gota, la enfermedad de los ricos... ...por el buen comer, comer muchas gambas... ...comer mucha carne... ...se le hinchaba en los pies... ...ácido diurético y no podían andar... ...la enfermedad de los ricos... ...pues se pensaba pues por su avaricia... ...estaba pecando... ...y en esta cantiga de Santa María... ...que vamos a contar a continuación... ...una cantiga que se desarrolla en Santa María de Salas... ...en Zaragoza... ...pues se cuenta como si... Se le aparece pues, un ángel a este hombre pecador y le dice que si va hasta el monasterio de Santa María de Salas, sube la montaña, andando y enciende una lebra de cera, pues la Virgen, en agradecimiento a esa purga de pecados, pues le curará de ese ataque de otra. De eso cuenta esta cantiga de Santa María. ...este viaje de las tres horas que llevamos de concierto... ...a que se le ha pasado hablando? ...yo lo había advertido antes... ...ya como habrán adivinado, estamos pues... Eh, ...navegando o aterrizando... ...hacia el sur de la península lo que... Eh, ...conocemos como al -Andalus, ...no, con este característico sonido... ...las personas que habilitaban al -Andalus ...no se llamaban a sí mismos al Andalus. ...esto es algo que vino posteriormente con la historiografía a partir de la aparición de una moneda, que por un. la cara de la moneda aparecía escrita en latín hispania, y en el reverso aparecía en árabe al andalus No se sabe todavía muy bien a qué corresponde ese término de al-ándalus, si de atlanticus, de vandalia, en fin, todavía... ...los historiadores están en continuo debate... ...cosa que también es muy rico y muy interesante... ¿no? ...la historia no debe ser una bola cerrada... ¿no? Eh, eh, ...como estas que salen cuando se le echa una moneda... ...que los niños piden que tiene un juguete, un juguete dentro... ...y que hay que partirla para sacar lo que hay dentro... ¿no? Eh, ...pues eso precisamente es la, lo que hacen algunos historiadores... ...ese niño que parte esa bola que parece que no se debe partir... ...para intentar rescatar lo que hay dentro... Por tanto, al sigue siendo un auténtico enigma para muchos historiadores y, y con lo cual pues, es muy interesante a la hora de abordar pues, lo que fue o lo que pudo suceder con la música porque es algo que también está muy ligado a toda la tradición actual que tenemos de nuestras músicas y de nuestras historias. Eh, era esta semana ha sido muy interesante ...tener un testimonio de una amiga nuestra que toca flamenco... ...es una chica asiática... ...pero nacida allá en Sevilla, ¿no?... ...o ella vino es emigrante... Vino, ...vino de Shanghái, sus padres... ...y ella toca la guitarra flamenca... ...pues le encanta el flamenco y toca muy bien... ...y ella pues... ...con sus profesores de flamenco... ...va adquiriendo palabras como el ole... ...como el que ángel... ...o sea, algo que se dice mucho en flamenco... ...cuando toca bien es qué ángel tiene, ¿no?... Pero en andaluz dice que ángel, ¿no? qué ángel. Y ella me lo escribió el otro día y me escribió que ángel tal cual le llega a su oído. Y escribió K de Kilo, E-A-J-E, e. qué ángel. Esto que ahora nos puede parecer muy curioso, incluso gracioso, es lo que ha ocurrido con la cultura andaluza cuando poco a poco pasó de olvidarse. ...el árabe o de olvidarse lo que es... ...es el rumano ...que era antes que el árabe... ...lo que hablaban los andalusíes hasta el siglo XIII... ...una evolución del latín que rompe por completo... ...esa idea de conquista árabe... ...porque hay muchas palabras que todavía se escriben igual... ...en español que en rumano... ...y son muy antiguas y medievales... ...sin embargo después pues... ...fueron llegando evidentemente los añadidos árabes... ...y hay muchas partes del flamenco... ...por ejemplo... ...muy conocida de las películas estas de los años 40 o 50... Que dice carabíuri Karabiura, ¿verdad? y lo cantan mucho al flamenquito sin saber qué significa. Y les ocurre lo mismo que a esta chica asiática, que cuando dice que ángel, no sabe que están diciendo que ángel, ella piensa que es una expresión. Eso nos ocurre a los andaluces, hemos perdido el significado de muchas expresiones. Karabiuri, Karabiura viene en una canción infantil también. Una canción infantil que habla de muerte. Pero como no se entendía qué significa carabiuri y carabiura, era como la retaíla, como lo de Arriba la Barca de Santa Isabel. Mismo. Carabiuri, carabiura viene del árabe kalbi, kalbi ari, que es mi fin está cerca, mi fin vendrá. Sin embargo, se olvidó, como muchos andaluces, que ese pequeño espacio que hay en la puerta de entrada. ...hasta el salón... ...que se llama Zaguán... ...como los andaluces ceceamos... ...y por cecear pensamos que hablamos mal... ...pues poco a poco la gente en vez de decirle Zaguán... ...fue diciendo San Juan... ...y hay mucha gente en Andalucía que le llama San Juan... ...a ese pequeño habitáculo de entrada... ...que se llama Zaguán... ...hemos perdido mucho legado... ...en aquel momento... ...entonces es muy complicado recomponer... ...lo que es la música andalusí... ...pero sin embargo... ...sigue existiendo no tanto en las partituras ...sino en la forma de interpretarla... ...porque los andaluces no hemos dejado de ser... ...los que éramos con el paso del tiempo... ...esta parte final del concierto... ...que la vamos a dedicar al andaluz... ...pues es como aquella ventana de cristal... ...sabemos que estaría en el templo de la música medieval... ...pero la vamos a intentar reconstruir a nuestra manera... ...a la manera pues de lo que somos realmente nosotros los andaluces... ...pues como lo entendemos... ...en nuestra zona porque nos sale directamente de esta manera... ...es como eh, por qué te levantas a esa hora y haces esas cosas... ...y te empiezas a vestir por la pierna derecha en vez de por la pierna izquierda. ¿Ustedes han fijado que cuando se visten se visten todos los días igual? Mañana cuando se vistan fíjense... ...que meterán una pierna la misma de siempre en el pantalón... ...y si intentan hacerla al revés les cuesta trabajo. Pues lo mismo sucede con el arte y con la forma de expresarlo. Uno lo tiene que interpretar a la manera que lo siente. Vamos a seguir esta parte final, pues con dos piezas fantásticas de la tradición andalucía y terminaremos con una jarcha mostradora. Gracias bueno, si has venido. El final del concierto. Oh. Pero vamos a volver el año que viene, sí. Ojalá. Si las autoridades. Ahora en los carteles de música hemos tenido que adoptar la, la frase típica de los carteles de todo. Si las autoridades sanitarias no permiten. Es una cosa muy parecía que estamos pasado de moda, pero fíjate por dónde las modas que van volviendo, ¿no? como las hombreras que están otra vez en moda, pues lo mismo. Decir que ha sido un auténtico privilegio y placer volver a estar en tierras asturianas, que tanto nos encanta. Este año la verdad es que eh, con todas estas cancelaciones hemos echado muchísimo de menos poder estar viajando por, por España, que es eh, lo que nos encanta hacer, ¿no? De... Iba a decir veros las caras, pero... Veros las caras, los pocos de cada... Yo me la imagino, tengo mucha imaginación, como, como ustedes pueden estar observando. Y echamos mucho de menos, pues eso, viajar, ¿no? Hemos tenido pocas ocasiones de, de, de salir, ¿no? Y, y, y cuando se dio la oportunidad de venir, pues encantada, ¿no? Y, y era ayer ya llegar, pasar los túneles de León y, y empezar a ver los campos verdes, las campiñas, y, y se te salta un poquito la lacrimita, ¿no? Es de, de decir, Ay, por fin estoy pudiendo... Eh, eh, eh, estar visitando esta tierra que a nos encanta esta tarde planificando un poquito el concierto estaban los gaiteros y era parecía una especie de parque temático ¿no? porque al final es lo que los sureños pues tenemos en la mente que es Asturias ¿no? Verde, gaitas vacas, Fabe ¿no? En mar Cantábrico aquí y, y era como todo a la vez ¿no? y, entonces pues muy contento ¿no? y un placer pues que hayan ustedes agotado la, las invitaciones al instante y una pena que no, que no pueda venir más gente por eso a lo mejor el año que viene venimos para otra gente ya lo suelto bueno pues un único placer por favor un aplauso a la maravillosa ...Torbellina de Alcalá de Guadaira, que le encanta el pan artesanal, como buena alcalareña, tierra de paraderos, la gran Ángeles Núñez. Sí, no, no Estamos aquí para eso Y ahora os pediría, os pediría también por favor un fuerte aplauso para lo que es la mitad invisible de la organización de un concierto Que son estas personas que también están trabajando y que no se ven que son la gente que se ha preocupado de desinfectar todo esto El guardia de seguridad que se ha preocupado de que todo esté en condiciones El equipamiento técnico y por supuesto a toda la organización que ha hecho posible que esto se celebre Así que por favor un fuerte aplauso sin ellos realmente os digo de corazón no sería posible ¿eh? que nosotros estamos en el momento chulo todo guay, la gente nos mira pero detrás hay un trabajazo enorme, así que bueno pues un auténtico privilegio yo soy Emilio Villalba, hemos sido Sefardica y nos despedimos con una jarcha mozárabe, la primera parte, decir que la jarcha mozárabe es la literatura más antigua que conservamos en la península ibérica la música apenas se conserva con lo cual se Suele coger música medieval y se le mete pues, la letra ¿no? al estilo que lo harían posiblemente los antiguos. Así que un auténtico privilegio y esperemos que hayan disfrutado y hasta la próxima. Gracias, un pequeño canapé final de regalito, postrecito, eh, pues como somos andaluces, pues eh, vamos a hacer una pieza de la tradición sefardí, eh, como nosotros entendemos que todo ha tenido una continuidad, como les decía en el concierto, pues eh, le hemos arreglado al ritmo de solear Polvulerías, romance de avenama.